Durante tres años, comunidades del Caribe Sur en Nicaragua fortalecieron sus capacidades de adaptación al cambio climático. Veamos cómo. El trabajo de adaptación ante el cambio climático fue realizado por diversas organizaciones ambientales que buscan fortalecer la habilidad y capacidad de tres municipios del Caribe Sur. Hemos trabajado durante tres años en el Caribe Sur en temas de adaptación al cambio climático. Eh, se elaboraron tres planes de adaptación al cambio climático municipales en los municipios de Corn Island, eh, Bluefields y Muelle de los Bueyes. Eh, también se trabajaron planes de, planes de adaptación a nivel local eh, en eh, 12 comunidades de Laguna Perla, Bluefield y Corn Island también. Eh, y estamos eh, también eh, trabajando a nivel local de manera muy participativa con familias eh, en los distintos bar en algunos barrios y en algunas comunidades del Caribe Sur. Los habitantes de estos municipios exteriorizaron la preocupación sobre el daño que causa este fenómeno climatológico para los estados de vida dentro de estos territorios. Ahorrar agua, tener agua segura prepararnos ante un evento como un huracán, poder saber dónde refugiarnos, dónde queda nuestro centro de refugio, cuáles son nuestras áreas, nuestras zonas más vulnerables para poder ayudar a nuestra comunidad y no estar pensando en que solo yo existo, sino que mi comunidad es importante. Ser una isla pequeña nos radica a la isla, con, la, con la isla grande, Estamos muy preocupada y estamos dispuestos a participar juntos con instituciones nacionales e internacionales o unir esfuerzo para proteger nuestras islas del cambio climático. En dicho foro además se analizó el estado de los ecosistemas terrestres de estos municipios. Daliano Caña, Noticias 12.